Ok, ¿Usted que estuvo tal vez presente allí o ha tenido información? Cuéntenos un poco más sí, claro qué es lo que, que le, le han informado. Estuvo, no, no he... el niño no, porque es, porque es de menor de edad. De claro, usted como hermana que conoce un poco más. Podría ayudarnos. Eh, con, Ajá, ¿cómo, decir, ¿cómo, usted? ¿Cómo se llama usted? Leticia este, Chávez, Belis. Hermana ¿De, de, de la herida. Sí, de mi hermana. ¿Qué? Necesito que se haga justicia por lo que le ha pasado. Justicia. justicia es lo que justicia, necesitamos. Eh, son dos veces.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 No, ya ha tenido más, más, problemas. más problemas. La otra vez le dio este, con un machete. Sí, y ella, ¿Ella no había sacado por si acaso boleta de auxilio, tal vez para que, que esta persona tiene... estuviera lejos de ella? Sí, ahí tiene ella este, boleta de... Sí tenía una boleta de auxilio.